Hilti Latinoamérica es una marca innovadora en cuanto a diseño, en cuanto a tecnología. Es una eh, marca que está liderando en el, en el mercado y brinda a sus clientes productos, servicios eh, integrados para que ellos puedan también llevar a cabo estos grandes proyectos dentro de la región de Latinoamérica. Sin embargo, trabajamos muy de la mano con nuestro equipo multicultural para poder lograr esos resultados. Y va muy ligado también con nuestros valores que son eh, coraje, integridad, trabajo en equipo y compromiso. Actualmente tiene presencia en eh, siete países, Panamá siendo el hub de la región. Sin embargo, también estamos en Chile, en Argentina, en México, en Brasil, en Colombia y en Venezuela. Eh, siento que lo que hace diferente a Hilti de otras empresas, básicamente, son las personas. Eh, para mí, siempre pensé que las personas son las que forman la empresa y las que hacen que una empresa sea exitosa. Pues sí, y... sí, es una compañía muy multicultural, estoy en contacto con personas de otros países y siento que esto ha contribuido mucho en mi vida personal. Sí, porque... Ayasek en mi universidad. Uh, esta es mi segunda experiencia con el programa de, de Talentos Mundiales. Uh, tengo una experiencia buena con Ayasek de Panamá y Brasil también para esa uh, experiencia acá, uh, el acompañamiento uh, ha sido muy uh, rápido. A través de Isaac, yo iba a lograr lo que quería para mí como persona, como profesional y en especial para mi familia, sabes, que es el motivo principal para que yo esté acá. Um, acá en Panamá yo tuve esta oportunidad gracias a Isaac y con esto yo estoy no solamente desarrollándome como persona, también como profesional, y expandiendo todo mi, mi red de contactos. Entonces esto para mí es muy bueno. El rendimiento de Ana ha sido bastante bueno. A pesar de sus tres meses que está en la posición, hemos logrado que ella sea la responsable de actividades con relevancia y que realmente tenga un seguimiento ahí Principalmente, o sea, yo creo que los IACEC, eh, y de hecho preferimos mucho los IACEC y nos gustan mucho en los, en los diferentes proyectos, principalmente por eh, su trabajo en equipo, se adaptan muy bien a la organización, eh, en Hilti nuestro ambiente es muy multicultural, nosotros tenemos más de 20 nacionalidades actualmente en la organización. Entonces, Estamos muy contentos con el trabajo hecho por todos los pasantes de ISEC. De hecho la experiencia ha sido tan buena en caso de mi equipo que los dos de ex pasantes ahora mismo están contratados a tiempo completo con nosotros. Eh, y para nosotros siempre es como una forma de, de comprobar el talento. Eh, desarrollar el talento y creo que es muy beneficioso para ambos lados. La cultura en Hilti eh, y nuestros valores es lo que nos está conectando y lo que hace Hilti un sitio tan único. Y lo que estamos viendo con los pasantes, cuando vienen a trabajar con nosotros, se sienten inmediatamente conectados, que les deja muchos a ellos seguir trabajando con nosotros eh, como tiempo completo después de haber acabado el proyecto.